Hola, soy Andrés el que te llega cada mes, también Andrés el que te coge a las 3, y por último soy Andrés el que te hace ocupar al revés. Bravo, bravo, este sí es mi ídolo. Necesitamos. Mesa de crafteo. Lana. Madera. Bueno, así veamos el proceso para crear la cama cama porque soy la sábana. Bueno primero vamos a colocar la mesa de crafteo en cualquier parte. Pero ¿por qué estás en el cementerio? Bueno es que voy donde me lleve el viento, que por cierto el otro día me fui a la Antártida XD. Ya mira ahora tenemos que matar tres ovejas, bueno las ovejas tiene que ser del mismo color. Pero si no quieres sacrificarte con esta tortura a las ovejas puedes utilizar unas tijeras. Ajá, eso es verdad. Mira si notas que cuando las matas dejan lana y carne. Ya que tenemos 3 de lana vamos por la madera, yo en este caso sacaré 3 de madera para así ponerlos en la mesa de crafteo. Mientras saco la madera te invito a ver mis gameplays, quédate hasta el final para así dejarte la lista de reproducciones de todos mis gameplays. Bien aquí primero convertimos el tronco del árbol en madera. Claro que sí. Los haré todo de todo, así que aquí fíjate bien este proceso la cual nota cómo coloco las lanas. Bueno mantén pulsado la pantalla hasta que veas esa franja verde, bueno fíjate bien como yo lo hago en pantalla. Y ya eso es todo ya está la cama para acostarse. Bueno esta noche me toco dormir en el cementerio.